Buenas chicos, bienvenidos a PASI. Hoy en clase lo que vamos a ver va a ser el examen de selectividad específico de junio o el de las colisiones, cuando vosotros sabéis que cuando no pueden hacer un examen porque tiene justo otro a la misma hora, pues se llama de colisiones. Y vamos a hacer hoy ese examen. Eh, la opción A, el primer ejercicio, nos cuenta que dada esta función, y estas características que nos da de esa función, nosotros tendremos que calcular A, B, C y D. En principio parece bastante complicado, puesto que nosotros lo miramos y ya decidimos pasar a la siguiente opción. Pero si nos centramos un poco y pensamos, seguramente lo sacaremos en 5 minutos. Nos dice que la función tiene un máximo en X igual a 1. Si nosotros pensamos y estamos en selectividad, esto ya lo tendremos que saber, un máximo en X igual a 1 significa que... La primera derivada en 1 es igual a 0. Porque nosotros nos acordamos, para hallar los máximos, hacíamos la primera derivada, igualábamos a 0. Y los puntos que nos dieron eran posibles candidatos a ser extremos relativos. Pues entonces, dada esta sentencia, nosotros sacamos esta conclusión. Nos dicen que tiene un punto de inflexión en 0, 0. Pues entonces, de la misma manera que la primera derivada en 1 era 0, para los puntos de inflexión de decíamos que la segunda derivada en 0 vale 0. ¿Por qué? Porque los puntos que ocurrían eso eran posibles candidatos a ser puntos de inflexión. También nos dice que esta integral definida nos da eso, 5 cuartos. En un principio la vamos a dejar aparcada y cuando ya lleguemos a ella veremos qué nos quiere decir. En un principio nosotros tenemos eso. Lo voy a colocar aquí. Bien. Nos dicen también que el punto de inflexión está en 0,0. 0. Pues nada más fácil que decir que el punto de, fun de esta función va a ser 0,0. 0. Ese punto siempre va a estar. Puesto que nos lo da ahí. Entonces eso también nos dice que f de 0 es igual a 0. Pues bien. ya Solo con esta ya podemos sacar una variable. O sea, una variable, una, un parámetro, que es el parámetro D, puesto que si nosotros hacemos F de 0 es igual, nosotros lo sustituimos en 0, en X igual a 0, esto nos da 0, 0, 0 y D. Y D tiene que ser 0, puesto que pone F de 0 es igual a 0. Entonces ya tenemos que D es igual a 0. Pues la vamos a editar. Lo siguiente pues empezamos a derivar ya que necesitamos ver que nos dice eso pues derivamos la primera derivada en x pues va a ser 3a x cuadrado más 2b x más c y ahora nosotros tenemos aquí que f de 1 es igual a 0 pues nosotros vamos a hacer f de 1 3a más 2b más c es igual a c. Bien, esta no la guardamos para nosotros. Y seguimos con la segunda derivada. La de segunda de x pues va a ser 6 ax más 2b. Y nos dice que f, o sea, que la segunda derivada en cero tiene que valer cero. Pues hagámoslo. Esto es 0 y nos queda 2b. Y 2b tiene que ser igual a 0. Ya hemos dicho lo que pone aquí. Pues entonces, como 2b tiene que ser igual a 0, de aquí sacamos que b es igual a 0. ¿Veis? Como veis, esto se hace súper rápido. No, no tiene mayor complicación. Entonces, borramos la b. Se lo vamos a poner junto. Y ya está. ahí. Bien. Nos quedaría esta función, tenemos más datos respecto a f conocido, mmm, solo uno, que su integral entre 0 y 1 vale 5 cuartos. Pues entonces todo lo que tiene que ver con f' primer, f prima, F2 prima, y f normal, lo voy a borrar, porque ya lo sabemos, ya lo hemos calculado. Bien. Ya estamos aquí. Hemos dicho que esto no lo íbamos a guardar, pero ya hemos calculado B. B valía 0. Pues también lo vamos a borrar Y nos quedaría 3A más C igual a 0. Como ya he dicho, al principio nosotros teníamos esta integral. Y esa integral nos da 5 cuartos. Pues bueno, vamos a ver qué haríamos con esa integral. Entonces nosotros vamos a poner esa integral, de 0 y 1, y nos dice f de x. Nosotros ya sabemos que f de x vale eso. Pues vamos a ponerlo. Lo mismo pues nos da por acertar. a x cubo más cx diferencial de x. Bien. Pues vamos a integrar. Esto sería a x a la cuarta. Partido 4 más cx cuadrado partido 2. Esto tiene que estar evaluado entre 0 y 1. Pues nosotros seguimos evaluando. Nosotros somos matemáticos, tenemos que probarlo todo. Pues evaluamos en 1 y nos queda a partido 4 más c partido 2. Sería menos y evaluarlo en 0. Pero nosotros si miramos... En 0 se nos va, ya que la el x elevado a 4, en 0 elevado a 4, 0 se nos va. Y nos quedaría esto. ¿Qué hacemos con esto? Pues si os fijáis, aquí nos dice que vale 5 cuartos. Pues nada más que poner aquí 5 cuartos. Y bien, ya tenemos con esta y con esta dos ecuaciones con dos incógnitas que solo tendremos que resolver muy facilito. Voy borrar y vamos a seguir con el Seguimos ejercicio. con el ejercicio y bueno, ya hemos dicho que nos quedaría este sistema. Pues bien, de aquí nosotros vamos a sacar que c va a ser igual a menos 3a. Entonces sustituimos en la ecuación de abajo, pero primeramente vamos a simplificar un poquillo que no sea tantas fracciones y tanta tintería. Pues nos quedaría, multiplicando por 4, a más 2c igual... A 5. Y ahora sí, sustituimos la c, que hemos dicho que vale menos 3a, y nos queda a menos 6a igual a 5. Nos queda aquí, entonces, menos 5a igual a 5, y ya tenemos que a vale menos 1. Esta a, que vale menos 1, la vamos a sustituir en esta ecuación. Queda c es igual a menos 3. Por menos 1, y esto es igual a 3. Ya tenemos que c es igual a 3. ¿Hemos acabado? Pues parece que sí, pero no. ¿Por qué? Porque nosotros no pedían que calculásemos esos parámetros para definir la función. Pues nos queda poner cuál sería la función definitiva. Entonces aquí nosotros pues ponemos menos x cubo más 3x. Y con esto queda resuelto el ejercicio. Como veis, parecía complicado, pero es muy, muy sencillito. Pues bueno, para lo que queráis, estamos aquí, un comentario abajo, dale a me gusta, nos vemos en Twitter, Facebook o Youtube. Chao.